¿Te gustaría hacer un grado 100% online? ¿Hacerlo cuando quieras y donde quieras? ¿Quieres obtener una titulación oficial? Imagina que puedes organizar tus estudios cuando puedas con total flexibilidad. Que el profesorado sea experto en sus materias y que esté acreditado. Y además, que todo el proceso de aprendizaje sea totalmente online, incluso las pruebas de evaluación. Entonces, no dudes en contactar con nosotros para que te hagamos la prescripción. Estudia en la Universidad de Burgos un grado online y disfruta aprendiendo a tu ritmo con nosotros.